Me acabo de rebanar el dedo con el tendedero de... de... de pie. Sí, aquí. Uah, así. sido doloroso. Daño increíble. Y he pensado dos cosas cuando ha pasado. Lo primero, que no me he dicho... Joder, qué torpe eres. Esto te pasa, por ir descalzo. Eres un melón. ¿Vale? No he tenido esa, esa autohabla negativa de la que he hablado muchas veces en el deporte. Y lo segundo... Que lo primero que he hecho ha sido respirar por la nariz y tranquilizar mi respiración. Respirar, inspirar y expirar por la nariz. Y estar así tranquilo, ¿vale? Para intentar controlar mi fisiología y que no me altere por, por el daño que estaba ahí teniendo. Y que mi sistema nervioso estaba ahí con todos los nociceptores de daño peligro. Entonces ha sido respirar la tranquilizar, tranquilizarme a través de la respiración para que ese momento doloroso pasara lo antes posible. Pues nada, quería dejaros esta reflexión que he tenido y un saludo, ya sabéis, suscribiros al canal, hasta luego.